Edi Liriano fue apresado por miembros de la Policía Nacional, acusado de incendiar una vivienda. De acuerdo con la versión dada por la entidad del orden, este envió a comprar drogas y se quedaron con el dinero. Al ser cuestionado al respecto, niega la acusación. Pero se dice que ustedes mandaron a comprar una droga y él se quedó con la droga, ¿no? Y por eso se, por eso le quemó la casa. Él la quemó. ¿Quién es él? Eddie. Eddie. ¿Y cuántos eran ustedes? ¿Ustedes tres? El muchacho y el pequeño. ¿Pero es que hicieron ustedes entonces? Usted estaba, ¿Usted estaba en esa casa cuando mandaron a comprar la nube. No, él eh, eh, dio la puerta y la quemó, la quemó he el En tanto que Reina Liriano, madre del detenido, asegura su hijo es inocente. Porque yo fui al barrio esta mañana y lo que me dicen es que cuando esa casa se la encendieron, mi hijo y su esposa estaban durmiendo. El que me dicen que supuestamente la encendió... Tú sabes que hay que hacer una cosa, siempre quiere limpiarse, nunca él, sino que quiere acusar a los demás. Por eso está acusando a mi hijo y su esposa. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.